Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. Me presento, si no me conoces, soy Katy de Oliveira y soy farmacéutico experto en dermocosmética. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete porque este año tenemos una meta de llegar a 20.000 suscriptores en esta gran familia. Y recuerda darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevo vídeo en el canal. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema más buscado en cosmética en Google, que es los retinoides. Y si estás buscando algo de cosmética o algo que quieras mejorar tu piel, te habrá sonado este nombre de retinol, bacuquiol, esteris de retinol, retinaldehído, ácido retinoico o tretinoína o una cantidad de nombres que al final muchos terminamos confundidos. Pero vamos a aclarar paso a paso qué hace cada uno de ellos, cuál es su función en esta familia y quién es quién en todo este proceso. Pero antes vamos a ver para quién es el retinol. O los retinoides. Los retinoides son sustancias que pueden ser utilizadas por todo tipo de pieles y que realmente se van a ver beneficiadas todo tipo de pieles de este activo, porque tratan temas de manchas, envejecimiento, acné, signos de la edad y ayudan a fortalecer tu piel. Es por ello que todos los tipos de pieles se pueden beneficiar de ellos. Pero bien, ¿quién es quién en todo este tema? Veamos. Para imaginarnos la familia de los retinoides tenemos que imaginarnos como una escalera que sube. Así podríamos hacer una similitud entre cada uno de los activos y su papel en la cadena. Todo retinoide debe convertirse en ácido retinoico para ser realmente activo en tu piel. Por lo tanto, si estás en un paso inferior al ácido retinoico vas a tener menor concentración menor potencia en tu piel pero también serás mucho menos irritante para la misma esta escalera comienza el paso más básico con los ésteres de retinol que son derivados del retinol aproximadamente entre un 5 y 10 veces menos potentes que lo que puede ser el retinol pero al mismo tiempo menos irritantes estos ésteres de retinol son ideales para pieles que son o muy sensibles o que tienen rosácea o simplemente si vas a comenzar a utilizar el retinol y es tu primera vez en todo este mundo son formulaciones que lo que van a ayudar es a fortalecer la piel poco a poco y evitar que tenga estos brotes de sensibilidad. Por eso es tan importante en el tema tanto de pieles sensibles como de pieles con rosácea, porque muy poco a poco van a ayudar a que la piel se fortalezca de manera paulatina. Al mismo tiempo van a ayudar con el tema de manchas, con el tema de envejecimiento y con el tema de producción de colágeno. En realidad es una concentración bastante suave y los efectos de antiedad no no los vas a ver tan marcados como con los otros escalones, pero es ideal para iniciarte en este mundo sin correr el riesgo de irritar tu piel que te dé el sol y que te manches. Es uno de los principales errores que cometemos cuando comenzamos con el retinol. El siguiente paso de la escalera vendría a ser el retinol. El más conocido, el más googleado, el más buscado, el más deseado. Este activo súper famoso anti-edad es precisamente esa, una de sus principales funciones. Evitar el envejecimiento de la piel o retardarlo. Ayuda también con la producción de colágeno en la piel. Ayuda con la renovación celular a acelerarla y por lo tanto tu piel se va a ver mucho más bonita y mucho más luminosa. Realmente es el ingrediente cosmético más estudiado de la historia. Más de 25 años de evidencia científica le respalda. Se benefician de él pieles que tengan algún signo de edad o manchas. Si quieres saber cómo incluirlo dentro de tu rutina cosmética, te dejo por aquí el vídeo de cómo crear tu rutina cosmética según tu diferente tipo de piel o tu edad aparente. En el siguiente paso de la escalera tenemos a retinaldehído o retinal, un activo que en los últimos dos años se ha puesto muy de moda. Y es porque la gente cuando comienza a utilizar retinol siente al cabo de unas semanas que ya no le hace nada. En realidad no es que no haga nada, sino que tu piel ya se ha acostumbrado a ese efecto irritante del retinol. Pero créeme, el retinol está ahí y está actuando y actuando mucho en cuanto al retinaldehído es 11 veces más potente que el retinol porque es un paso menos para poder llegar al ácido retinoico y perdemos menos concentración en toda esta transformación y este activo es especialmente ideal para aquellas pieles que tienen acné ya que tiene un efecto comeolítico, disminuye la secreción sebácea y además es activo frente a las bacterias que te causan el acné. Por lo tanto, si tienes acné, esta es una opción ideal. Pero recuerda que también es mucho más irritante que los ésteres de retinol o que el retinol. Por lo tanto, su uso se debe hacer con muchísimo cuidado y muchísima precaución. Incluso podría ser solo una vez por semana para comenzar a adaptar. O puedes comenzar la adaptación de la piel y la retinización de esa piel, el fortalecimiento con un retinol y una vez que ya Hayas terminado este botecito de retinol y en donde ya tu piel esté acostumbrada, pasarte a un retinal leído para beneficiarte con los temas del acné. Adicionalmente, pieles que son muy dañadas por el sol, pieles que tengan melasma o pieles que tengan muchos signos de edad, el retinal leído va a ser ideal. A partir de los 45 años en adelante, es un activo ideal para incorporar en tu rutina cuando ya estás acostumbrado al retinol. Como te decía, es un activo que se ha puesto muy de moda desde hace un par de años. Y por ello, hoy en día conseguimos muchas más fórmulas de retinaldehído que hace un tiempillo, lo cual está fabuloso para tener más opciones para nuestras rutinas. El último paso de nuestra escalera vendría a ser el ácido retinoico o la tretinoína. Pero en este caso se trata de un medicamento. Como soy un farmacéutico responsable y con ética, en estos casos no hablo sobre esto porque es un medicamento y sería hacerle promoción al mismo. En el caso de que tu médico te haya indicado la tretinoína o el ácido retinoico que se compran bajo o receta médica, seguirás las indicaciones que tu médico te haya dicho. Ahora bien, vamos con las dudas más frecuentes sobre los retinoides. ¿Cuándo me debo aplicar el retinoide? El retinol debes aplicarlo por las noches preferiblemente. Y no es como el gran mito que circula que es porque el retinol manche. De hecho, hay muchos protectores solares que utilizan ésteres de retinol en su formulación. Porque actúa como un antioxidante y va a absorber parte de esa radiación solar que te puede dañar la piel. Pero al absorberla es como un mensaje de James Bond, se autodestruye. Por lo tanto, la radiación del día va a inutilizar el retinol y vas a perder el tiempo y el dinero. Es por ello que se tiene que utilizar por las noches. Si nunca lo has utilizado, puedes comenzar a utilizarlo dos a tres noches por semana, durante unas dos semanas. Si ves que tu piel no se enrojece y que lo tolera muy bien, puedes ir aumentando un día cada semana hasta que completes, todos los días de la semana, por ejemplo, o que se adapte mejor a la rutina según tu edad aparente de la piel. En el caso que notes irritación, debes retroceder un paso, nuevamente adaptar tu piel un una, dos semanas más y luego vuelve a subir un día más de esta manera vamos a hacer que tu piel se vaya adaptando a este proceso poco a poco y que no sea un choque tan irritante para la misma y lo más importante evitando que salga una mancha al día siguiente por el tema de la irritación cuánta cantidad vamos a aplicar es importante que te lo apliques en pequeñas proporciones si es en crema es del tamaño de un guisante y si es en serum generalmente los serums te dicen cuántas gotas aplicar unas 3, 4 gotas pero muy muy importante es que te lo apliques con el rostro seco. El agua en estos casos aumenta la permeabilidad de este activo y lejos de lo que tú crees que, bueno, es que me va a a penetrar mucho mejor y va a hacer mejor efecto. O lo contrario, va a haber más irritación y más probabilidad de que te manches al día siguiente o los días posteriores cuando te caiga el sol. ¿Cómo podemos evitar esta dermatitis por retinoides? En primer lugar, siguiendo un esquema adecuado de adaptación de tu piel hacia los retinoides, que te lo he comentado 20.000 veces durante el video. En segundo lugar, aplicando suficiente hidratante después de utilizar el retinol. Y aunque tu piel sea grasa, debes utilizar un hidratante luego del retinol para evitar el tema de la irritación de esta manera reconstituimos nuevamente la barrera de la piel y la ayudamos a que evite este tipo de brotes o irritación cuánto tiempo suele durar este tipo de dermatitis por retinoides pues hazte cuenta que estos retinoides es como las agujetas del gimnasio habíamos dicho que es como entrenar a tu piel pues es lo mismo al cabo de unos días se pasará el efecto irritante. A partir de la sexta semana aproximadamente, tu piel ya estará acostumbrada al uso de retinoides y bajarán estos temas de rojeces que te puedan aparecer. ¿Qué pasa con las famosas purgas? Las famosas purgas significa en el caso de que tengas acné o algún tipo de barritos, que cuando empiezas a utilizar el retinol comienzas a ver que hay más presencia de granitos y la gente se asusta y suspende el uso de retinoides. En estos casos, debes continuar con el uso de retinoides para poder terminar esa limpieza que está haciendo en tu piel. Aproximadamente puede durar entre un mes, mes y medio, dos meses, cada quien es diferente, pero si observas que ya es excesivo acude a tu médico y pregúntale a un especialista. Este efecto purga se da porque estamos limpiando de dentro hacia afuera, estamos renovando estas capas de células y salen todos aquellos comedones que teníamos por ahí aunque el retinaldehído es la molécula Que es más comedolítica, eso no significa Que el retinol o los ésteres De retinol no tengan un efecto comedolítico También lo tienen, pero es mucho más leve Pero si tu caso es que tienes acné Este efecto se puede presentar ¿Puedo aplicar, puedo aplicar el retinoide En el contorno de ojos? Mi respuesta en este caso es, utiliza un Cosmético adecuado para la zona En específico del contorno de ojos Recuerda que es una zona muy sensible Muy delgada, que no tiene casi Capas lipídicas, por no decir que no tiene ninguna que va a ser muy delicada por lo tanto el efecto irritativo puede ser muy grande y la ojera puede volverse peor en estos casos utiliza cosméticos adecuados para el área del contorno de ojos que tengan retinol este, de su formulación. ¿Puedo utilizar exfoliantes al mismo tiempo que el retinol? Mi opinión particular es que utilices esta combinación siempre y cuando venga dentro de una misma formulación. De lo contrario, estaríamos perdiendo concentración entre uno y otro al aplicar los dos serums. Recuerda que no nada más viene o solo el ácido glicólico o solo el retinol. Viene con un conjunto... De excipientes que van a ayudar a que la formulación se sienta mejor, se vea mejor y sea una sensorialidad mucho mejor para ti. Esto va a hacer que cuando venga el siguiente producto no pueda penetrar del todo bien y por lo tanto estás perdiendo concentración. Mientras que si lo tenemos los dos testeados en un solo producto, las concentraciones están garantizadas y pueden penetrar a tu piel perfectamente. Pero hay una excepción, si tienes la piel sensible o si tienes rosácea, esto es. No lo puedes hacer. Ya no me irrita la piel y ya siento que el retinoil no me hace nada. Esto es una frase típica. Y esto no significa, como te dije, que el retinoil no esté funcionando. Esto significa que tu piel sea adaptado a ese producto. Si en realidad tu piel no tiene manchas graves, no tiene signos de edad avanzados de más de 45 años, no es necesario subirle la concentración a tu piel. Como todo en medicina, si funciona... Síguelo usando. ¿Para qué vas a cambiar? El hecho de que sea más potente no significa que te va a dar más beneficios. Los beneficios los vas a tener así como Sasha Fitness con su cuerpo. Por constancia y dedicación día a día. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y mirarlo. Y déjame en tus comentarios acerca de qué te ha parecido el video. Si has probado algún retinoide ¿Cuál has probado y cuál es tu favorito? Y nos vemos la próxima semana. Chao.